Yo soy fan, ahí estoy. Ah, buena vibra. ¿Y aquí qué onda? Ah, visitar el parque, el lago y las Naciones Unidas. ¿Cuándo vas a subir? Este lo subo como dentro de dos domingos. Así, órale. Buena vibra. Gracias. Verte. Mis amigos, Cristian Sea los saluda. Hoy como sea, me vine para el lago de Amatitlán. Vamos a averiguar a ah, ciencia sí sí cierta cómo está el lago. Está en pésimas condiciones, o sea, ya no puedes meterte a nadar porque se contaminó demasiado. Sean todos bienvenidos, muchas gracias. Vamos. La palabra Amatitlán proviene de la lengua nahuatl que significa ciudad de amates, este arbolito. Es el cuarto cuerpo de agua más grande del país, con 15.2 kilómetros cuadrados, rodea 14 municipios de Guatemala y Zacatepeques. Durante muchos años este lago fue uno de los destinos turísticos favoritos, tanto de extranjeros como de nacionales. La belleza del lago y las distintas actividades que ofrecía creaban un verdadero ambiente de felicidad, hasta se podía nadar y pescar. Lástimosamente, con el pasar de los años el lago se fue contaminando cada vez más Y para finales de los años 80 el lago entró en su peor estado Ya que el 80% de las aguas negras de la capital tenía como destino al lago Afectando de manera significativa al turismo Desde finales de los años 90 se iniciaron diferentes iniciativas para rescatarlo Una muy peculiar que veremos más adelante Camino al lago, enfrente del lago hay muchos restaurantes, mucha variedad pero no son pescadas de aquí ¿verdad? No, no, si sí, tienen dos ojos, es que algunos dicen que aquí hay de tres ojos, puro puro mito ¿verdad? Pura molestadera. ¿Por qué cree que es el mito de que hay mojarras con tres ojos? Es que antes sí habían de tres ojos, Paldetti las, las mató con agua con sal que les echó. Bueno, nos vamos a echar un paseo en lancha, nos van a cobrar 100 quetzales por los dos, vamos a ir a un castillo abandonado y a la silla del niño, creo que le llaman, ahorita les doy más información en el camino. Esa será nuestra lancha, la reinita antes de irnos eh, primeramente hay que poner motor verdad si no pues la lancha la no se mueve y segundo pues nos van a dar chalecos verdad cualquier cosa siempre es mejor prevenir que lamentar Llegamos al Castillo Abandonado, construido en 1935. Jorge Ubico le dio este terreno a un pariente de su esposa, Carlos Dorión. De allí el nombre de Castillo Dorión. Más adelante está la silla de piedra donde sientan al niño dios de Amatitlán cada 3 de mayo en una procesión acuática muy hermosa. Aquí nació, cada 3 de mayo lo traen. Tengo que decirles amigos que me imaginaba que estuviera más sucio, más hediondo, mucho más verde, pero sí está verde pero no es tanto, o sea la verdad yo por todo lo que se, se creó alrededor de las noticias y de rescatarlo y todo, me imaginaba algo más, más fatal, tampoco es un lujo. Algunos me dijeron, no, hombre, no vayas a Matitlán, que puede ser inseguro, que no sé qué, la realidad es otra. Cuidamos a nuestros turistas, de que por ellos nosotros comemos y si alguien se les acerca a los turistas y todo, nosotros venimos y actuamos en la forma de que los retiramos. O, o miramos qué hacemos, va. De hecho, me contó que dos personas, dos patojos por ahí quisieron extorsionar a los comedores y no los dejaron, ¿verdad? No, no nosotros venimos, nos juntamos entre todos, entre propietarios de lanchas de motor y, y comedores y los sacamos de aquí. En el año 2015 la ex vicepresidenta Roxana Valdetti actualmente en prisión Se comprometió a salvar al lago con su supuesta participación En la compra de una fórmula capaz de descontaminarlo Dicha fórmula, la fórmula mágica, era solo agua con sal Y costó al estado 137 millones de quetzales Vean, estando aquí a las orillas del lago porque muchos creen que ya hasta lleve Y la verdad que tampoco huele rico o tampoco se siente un olor neutro pero no es tanto Yo creía que era un olor así de verdad Inaguantable no Se siente paz Me siento muy tranquilo Muy feliz de estar acá Yo creía que era algo así Ligoso Que ahora que todos tienen celular Le ha afectado Dios nos da de comer Usted haya celulares O no hay celulares Es cierto que no No toda la gente va a querer ¿verdad? Pero sí hay algunos que sí Estas lanchas que ustedes ven acá Son de pedales Y si lanchas Solo viene el señor los domingos En los domingos viene toda la gente Obviamente de visita acá Hoy no vino lastimosamente Vean el señor tenía razón, a pesar de que existen celulares le salió trabajo para tomar fotos qué bendición amigo, me alegro por vos debo decirles que Amatitlán tiene un montón de muelles bien bonitos este creo que es mi favorito las cuerdas le dan un toque así bien no sé, <risa> pero le dan un toque amigos, ¿alguien sabe qué es esto? se ve como que fueran ruinas pero aquí solo están los sanitarios importante que hayan, me parece genial yo no subiría a un hijo mío Creo que no subiría a alguien que quiero a estos avioncitos. El más seguro que he visto de todos los juegos. ¿no? Esto que ustedes ven era un teleférico que funcionaba hace muchísimos años. Tuve la oportunidad de subirme todavía muy muy de niño ya recuerdo que era una experiencia diferente para mí. Yo sentía wow, estoy haciendo algo muy diferente porque te subías a lo alto en una onda de esas. Y era muy extremo para un niño, pero y además hermoso, genial. Fue una pérdida para Guatemala, creo yo, que era una atracción muy buena. Y además en estos días que están de moda las redes y que toda la Mara quiere subir cosas así en lugares diferentes, sería la onda. Ustedes hacían la cola aquí, ven. Esta era para la cola para ingresar y aquí se iban para arriba. Qué lindo, Hola. para que nadie entre tienen a un perro guardián, muy, muy peligroso Yo que vos no me dormía porque antes el dicho era camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Pero ahora es perro que se duerme, se lo hacen tacos ¿Hay algo típico de Amatitlán? Sí, caldo de gallina caliza caliza ¿De gallinas de gallina de Amatitlán? Sí Yo me recuerdo que estos eran de azúcar, Rosarios se llaman, ¿y de qué, de qué están hechos o okay? qué? De azúcar ¿Y hay alguno de los de acá que sea típico de Amatitlán? De pepitoria, manía y el ajonjolín de Cobán viene el coco. Sí. Ahora venimos a visitar el centro de Amatitlán. Vamos a ir al parque central. Fijo, hay que ir a los parques centrales porque casi siempre enfrente hay una iglesia con el palacio, la municipalidad. Muy históricos, muy turísticos, digamos. Siempre, siempre Parque Central, así que vamos a conocerlo. El parque está cerrado por cuestiones obvias de la fecha. Ta, ta, ta, tan. Pero podemos entrar al parque solo a hacer un par de tomas. Bueno, tenemos cinco minutos para darles a conocer el parque por adentro, así rapidito. Siempre tienen en el centro un como kiosco. Yo no sé cuál es la razón de esa. Creo que los líderes comunitarios se reúnen ahí para tomar decisiones importantes. curiosamente en este parque la municipalidad está a tres cuadras pero lo que sí está aquí a la par es una, un cuartel militar destacamento militar excremento, digo destacamento militar lastimosamente hicimos unas tomas acá afuera ahora queríamos conocerla por dentro pero yo no sé si están en su hora de almuerzo tienen derecho de, de comer todas, todos en este mundo y cerraron eh, acá está el mercado central de Amatitlán mercado municipal se llama Yo pensé que así iba a ser el lago de Amatitlán pero no, Este es una como laguna o estanque artificial que hicieron, que hicieron acá. Esto está casi infestado de tortugas, hay un montón, ahí, hay dos mira. Qué increíble que puedan vivir en esta agua tan sucia. Por esto es que yo les digo que pueden visitar varios lugares turísticos de Guatemala en un mismo lugar, porque por ejemplo ahora vean dónde estoy, a ver quién sabe dónde estoy exactamente estoy en la antigua guatemala esto es una pequeña réplica de lo que es antigua guatemala vean como el parque central con el, la fuente de las sirenas la, la iglesia de la merced y las típicas calles y casas de antigua aquí se piden deseos con tenedores no con fichas vean ahora ingresando a saculeu ¿Qué les parece rapidísimo como en menos de un minuto ahora estoy en saculeu estas son unas ruinas ubicadas en Huehuetenango, a la par de la antigua <risa> algo bonito es que no solamente es una fachada que solo en el frente tiene no sino que vean también tiene culantro digamos también tiene parte de atrás ¿vean? es muy bonito ese detalle que en 3d digamos y vean caminando a menos de un minuto me fui de huehue Hue para estar ahora en petén en Tikal, en las ruinas mayas vean a quién se le ocurrió este lugar no fue a colón él lo autorizó pero qué genial al que se le ocurrió bueno, ahora llegamos a Palín, eh, Escuintla, que realmente, ¿qué hay en Palín, Escuintla? Aunque muchos creen que solo el puerto, eh, hay mucho sitio arqueológico, así que vamos a ver qué hay. ¡Ay, vean, una ceiba, pero gigante! Por cierto, díganle hola ave indiana, ella es la ave indiana, la que vuela muy lejos, más que el cóndor y el águila real. Para los que no saben, esta es la ceiba, es el árbol nacional de Guatemala. Llegó la hora de probar los dulces típicos de Amatitlán. Realmente no estoy seguro si son netamente de Amatitlán, la vendedora me echó ahí casaca para vender, pero no estoy seguro, por favor comenten y confirmen de dónde son originarios, por favor enriquezcan este video. Recuerdo que las primeras veces que los probé sí fueron de acá, porque sí lo venden bastante ahí, pero no sé si son netamente de Amatitlán, de ajonjolí. Este sí no lo había probado, aunque no lo crean, esta es mi primera vez. Me parece demasiado a este, ¿eh? este sí lo he probado un montón. Un 8. Este es el que comen los loros. 9. <risa> este es el clásico. Este no lo probaré. Se lo llevaré de regalo a alguien. Pero a este le damos 10 porque lo conozco mosco demasiado bien. Esto era el mazapán. Lo es muy masudo. Nakatamal, amigos Nikas. 10 de 10. Qué delicioso se Dulce de miel. Demasiado dulce. Está rico. 5. Porque es demasiado dulce. A ver, vean qué lento como una sandía en blanco y negro 10 oh, puntos este está delicioso desde acá el lago se ve muy genial ¿qué tal está de turismo a Matitlán? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿qué tal? Pues últimamente ha aumentado, gracias a Dios, y eso nos ayuda en la economía de todos los amatitlanecos pues, porque todos necesitamos de las personas. Así como las personas necesitan de nosotros en comida, nosotros les ofrecemos mojarra, ceviche, carne asada, pollo asado, pollo frito, caldo de gallina. El dron no responde, amigos. Quizá muera en el agua de Matitlán, pero no, no, no, no, no. Indiana no responde amigos, lo, la logramos rescatar, vamos a tener que hacer un aterrizaje forzoso aquí. Como seas una fuerza que sale de tu interior, que te impulsa y te grita. Yo saldré vencedor, como sea, supero esta adversidad, como sea, llegaré hasta el final. Una gran distancia, tú la haces crecer.